El fin de ETA acaba en bronca en el PSOE entre Sánchez, Zapatero y Rubalcaba. El ninguneo del líder del PSOE a ambos y al conjunto del socialismo vasco ha provocado un malestar enorme. Nos hemos quemado las cejas bajando al infierno y ahora esto, dicen. Nos hemos quemado las cejas bajando al infierno y ahora esto. Esta reflexión de un dirigente del PSEE muy próximo al ex secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, Resume la indignación que en el socialismo vasco está provocando la actitud de Pedro Sánchez tras el anuncio de la disolución definitiva de ETA. Un amplio sector del PSE, junto a la vieja guardia socialista, acusa directamente a Sánchez y su ejecutiva de ningunear y despreciar el papel decisivo jugado por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por Rubalcaba en el Ministerio del Interior, para contribuir a lo que este viernes es ya una realidad la definitiva y oficial desaparición de la banda terrorista. Entre muchos socialistas no se entiende que desde que la semana pasada ETA avanzase su disolución, y hasta el comunicado leído este jueves por el ETA Rajo su ternera, Sánchez no dijera ni una palabra en público de homenaje, apoyo o reivindicación sobre el papel de sus dos antecesores en el despacho principal de Ferraz. Apenas un mensaje en Twitter con un agradecimiento al coraje de la sociedad española. A lo que este viernes sumó, a última hora de la mañana, una declaración leída desde Londres reclamando la unidad de los demócratas también ahora con ETA disuelta. Tal es así, que Zapatero y Rubalcaba se han visto en la obligación dicen las fuentes consultadas por es diario de salir a los platós y a las emisoras para abanderar su relato sobre el papel del PSOE y de los gobiernos socialistas en el desenlace de los terroristas. Uno de los que también ha salido de nuevo a la primera línea en las últimas horas ha sido el negociador del PSOE, Jesús Eguiguren. Y también con un mensaje implícito dirigido a Ferraz. En declaraciones a las SER, Eguiguren ha revelado que para Zapatero sin las conversaciones con Arnaldo Otegui que él mantuvo para buscar el fin de la violencia terrorista nada de esto habría sido posible. Hasta ahora no se había dicho y por tanto me siento reconocido, pero sobre todo por la gente de la calle. Es difícil que a día de hoy salga a la calle sin que alguien me pare y me dé las gracias por el trabajo realizado. Desde el PSE se recuerda además en estos días a las decenas de concejales socialistas asesinados por la banda terrorista en los años de plomo de la banda criminal. Ellos se merecían algo más que un tuit, aseguran las fuentes consultadas por este diario.